Diputados de Morena rechazaron la propuesta del presidente del Congreso de Puebla, Eduardo Castillo López, de realizar foros antes de legislar la despenalización del aborto en la entidad, pues consideraron que el tema está sumamente discutido. Yolanda Gámez Mendoza, diputada por el Distrito de atlisco declaró que al no derogar las penas por abortar, el Congreso violenta los derechos humanos de las mujeres, como lo serían las garantías de autonomía, libertad reproductiva y sexual, igualdad jurídica y libre desarrollo de la personalidad. Estefanía Rodríguez Sandoval exdiputada local, señaló que falta voluntad política para votar la despenalización del aborto, al referir que en la legislatura pasada ya hubo foros y debates donde se plantearon ambas posturas, a favor y en contra, por lo que no queda absolutamente nada más que consultar. Hay que recordar que, durante 2021, el Congreso de Puebla realizó un parlamento abierto para la discusión del aborto, luego de que colectivas feministas realizaron una toma pacífica del edificio legislativo. Para que las mujeres dejaran el inmueble, la sexta G la última legislatura acordó celebrar los foros y votar en el Pleno las iniciativas del aborto legal, gratuito y seguro, lo cual no ocurrió pese al compromiso del entonces presidente del Congreso, el legislador morenista Gabriel Biestro Medinilla.